de detenme, detenme, detenme, detenme, detenme, detenme, Es la al que lo un ¿Qué sucedió la última vez? Los chicos fueron llamados a un gran combate. ¡Este llamado contra Bull! Bull! ¿Bull? ¡Oh, no! Terry y Bull también vida batallaron. ¡Preparados, listos! ¡Vida <risa> fuego! ¡Guinea <risa> ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Blade! Y cada uno se ganó el respeto del otro. Terry, ah! ¿qué fue lo que dijiste? ¡Buena suerte, Bull! ¡Oh, sí! La vida batalla de Yamato contra Bull estaba lista para comenzar. Pero entonces la alianza de las sombras llegó a la fiesta. Espera. Dame el control de Gimio Breaker. Mantengan a ese gato vigilado y sujétense a los asientos. ¡Sujétense fuerte! ¡Muy fuerte! Porque vamos a regresar al torneo de ganadores. La identidad Bull. ¡Porque continúa el torneo de ganadores! ¡Ya todos tienen sus asientos! ¿Están todos dentro? ¡La primera ronda de las semifinales está a punto de comenzar! ¿Eh? ¡Faltan tres minutos! ¿Eh? ¡Bull! ¿Dónde está? ¡Nuestro combate está comenzando! ¡Tengo que llegar allí! ¡Pero, ¿y bull Ah, sé que tú lo encontrarás, Terry. Él quiere estar en la Vida Batalla. Quédate aquí afuera, encuéntralo y mándamelo. ¿Lo harías? Gracias. No se me va a perder, te lo prometo. ¡Oh! ¡Espera! ¡Tienes mi boleto! ¿Y ahora? ¿Están listos? ¡La Vida Batalla va a comenzar! ¡Aquí vamos! <risa> ¡Vaya! ¡Mira eso! ¡No hay un solo asiento vacío en ninguna parte! ¡Hay miles de personas! Parece que tu encuentro está a punto de empezar, pero no tenemos a Bull. ¿Eh? ¡Qué bien! Están aquí. ¡Yamato! ¿Estás listo, hijo? 16 vida jugadores pasaron las rondas calificatorias y todos son ganadores. Así que antes de comenzar, démosle un gran aplauso. Pero todos sabemos que solo uno puede convertirse en vida campeón. ¡Así que comiencen los combates! No podemos comenzar. ¿Por qué no? ¿Dónde está el campo de vida batalla para nuestro combate? Te apuesto que nuestros millones de espectadores están preguntando lo mismo. ¡Los timbales, por favor! ¡Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam! Damas y caballeros, les presento por primera vez en la historia... ¡El máximo campo de vida batalla! ¡Por favor, eleven sus miradas hacia el cielo para este increíble evento aéreo! ¡Algo que nunca antes se había intentado en ningún torneo de Vida Man! Oh, ¿Cómo voy? a. Uh, puedo brincar como un gato, pero no soy un pájaro. ¿Cómo se supone que llegaré arriba? Tenemos que interrumpir esta vida batalla. ¡Por esta importante información! El nombre del juego es Invasión Viramán. Los vida jugadores deben intentar golpear el pop pasando a la zona de escudos del rival. ¡Ah! Pero eso no es todo lo que Yamato y Bull tienen que enfrentar. ¡Oh, sí! Necesitarán unos buenos movimientos para esta nueva batalla. ¡Espero que hayan desayunado! poco. ¡Oh, oh! ¡No se pierdan el primer escalón! ¡Es súper, súper fabuloso! ¿Cómo puedes mantenerte parado allí? El torneo de ganadores será más fácil de lo que pensé. Eso espero. ¿Qué? Ya me conoces. Nací para estas cosas. Mientras más difícil sea, más quiero hacerlo. ¡Fuera de mi camino, chicos! ¡Él está acabado! ¡Y ahora Yamato se apodeló de la mejor posición! ¡Pero no podemos comenzar sin el otro jugador! ¡Oigan, aquí estoy! Bull, te estaba buscando amigo, me alegra que llegaras Para haber sido criado por gatos, mi equilibrio no es muy bueno Extraño, pero ahora que por fin llegaste, que comience la fiesta Objetivo confirmado Oh, Claro que vamos a comenzar la fiesta ¿Oh? ¿Estás bien Bull? Tu cara está algo roja Hmm. Voy Diría que parece ser el mismo de siempre Pero algo está diferente No, solo está emocionado por nuestra vida batalla Pero yo voy Con todo Bull, ¿listo? Más de lo que crees ¡Oh! El pobre está perdido Esto va a estar bueno Cielo Esto será todo un espectáculo Casi no se puede soportar El suspenso Yamato puede estar en verdaderos problemas. Y ahora que comience la vida batalla. ¿Preparados? ¿Listos? Ah, ¡Vida fuego! Ah, buena defensa. Ah, buena ofensiva. Pero solo estamos comenzando. ¡Nada mal, Bull! ¡Pero solo estoy comenzando a vida batallar! ¡Vida fuego rápido! ¡No lo bastante rápido! ¡Ah! ¡Cielos, hoy está encendido! ¡Pásame la mayonesa, Martín! ¡Estos vida jugadores están muy parejos! ¡Puede ganar cualquiera, amigos! ¡Resiste! ¡Cuidado! ¿Bull se cortó el cabello? Quizás se cambió el estilo. No, no es eso. Aunque pareciera que Bull y Yamato están parejos, lo que está por suceder será visto por todos como una derrota total. Llegó el momento de poner mi malvado plan en acción. Comienza la aniquilación. ¡Comienza la aniquilación! ¡Ah! ¡Ya mato! Oh, no! eso estuvo cerca! ¡Bull! ¿Qué sucede, viejo? ¿Sabes? Apúntale al pop, no a mí. No estoy apuntándote a ti. Interesante estrategia, Ay. Bull le está dando a esas columnas a propósito, la idea es sacudir a Yamato, oh. ¡cielos! Oh, ¡Esperen! Bull no puede estar disparándole a todo, va contra las reglas ¡No señor! Apuntarle directamente a alguien, ese sí es un gran golpe bajo, eso es un gran no-no Pero apuntarle a las columnas cercanas, ¡bien! ¡Eso no tiene nada de malo, fanáticos! De hecho, Bull está haciendo un excelente uso del campo de vida batalla, ¡suspendido! Ay. ¡Oh, no! ¡El poder de Bull tiene a Yamato corriendo y saltando! ¡Y recuerden que lo vieron aquí por primera vez en el torneo de ganadores! ¡Eso es irreal! Entonces, ¿de veras vale la pena ganar a cualquier costo, Bull? ¿Olvidaste nuestra charla? Ayer nos prometimos que cuando estuviésemos en el cuadrilátero daríamos lo mejor de nosotros mismos. Pero mírate ahora. No estás actuando como un amigo. De hecho, casi no puedo reconocerte, Bull. ¡Dime algo! <risa> ¡Bull! ¿Qué sucede? <risa> es inútil. Bull no puede escucharte, tonto Yamato. ¿Sabes por qué? <risa> ¡Esperen! ¡Dame el control de Helio Breaker! <risa> Mi tercer ojo te dejará sin tus habilidades ¡Dame tu blaster ahora! Eso está mejor, mi hipnotismo está dominando, pronto dominaré tus pensamientos ¡Sí, maestra. Ahora finalmente eliminaré a Yamato Voy a batallar por la alianza de las sombras Batalla por las sombras Aniquila por las sombras ¿Bull? Debo aniquilar por las sombras Sombras ¿Sombras? Entonces ellos deben estar aquí, en algún lugar Esa baba, debí saberlo Pobre Bull ¡Yamato! ¡Bull está controlado por la Alianza de las Sombras! ¿Ah? ¡No! ¿Qué? ¿Dice que está bajo un hechizo? ¿Por qué poner a Bull bajo un hechizo? Están usando este torneo para intentar deshacerse de Yamato de una vez por todas. ¿Por qué? Su vida poder es tan fuerte que podría frustrar sus planes. Tiene razón, él es fuerte. ¡Cielo! ¡Oye, hijo! ¡La Alianza de las Sombras está controlando la mente de Bull! ¡Ya veo! Entonces eso es. Han tomado a uno de mis amigos y lo están usando como un instrumento de sus malvados planes. ¿Creen que la alianza de las sombras puede vencerme tan fácilmente? ¡Te equivocas, Ababa! ¡No puedes vencerme, Ababa! ¡Jamás! Pareciera que el chico es como dicen, fuerte. Pero no importa. No hay nada que puedas hacer para detener mi dominio sobre el vida mundo. ¡Nada! Mi ojo te está mirando, chico. ¡Destruir! ¡Bull! ¡Debo destruir! ¡No, Bull! debo destruir no bull da ¡Cuidado! ¡Ah! Uh. ¡Vida, ¡Oh! ¡Oh! man! Saliente demostración de fuerza interior. Oh. Bien, muy bien. Pronto la victoria será nuestra. ¿Ah? Bueno, veo que esto no cuenta con tu aprobación. Habla, no digas una palabra. Nada, solo ignóralo. Mm. Qué bueno verte, pero eres un fastidio. A Babael está desafiándote, tienes que controlar a Grey como hiciste con Bull Cierto, podría hacerlo, pero eso limitaría su poder como vida jugador Y Grey se hace más poderoso día tras día Sería un desperdicio atrofiar su crecimiento Debemos tener paciencia Gwen y Lee Todavía puede encontrar un propósito para nuestro amigo Solo tenga cuidado de que no nos traicione No te preocupes hermano, no lo hará no mientras tengamos a su hermana. No puedo creer que hayan puesto a Bul en contra de sus amigos. Y lo que es peor, no puedo hacer nada al respecto. Oh, todo esto es muy interesante. Hmm. Anju. Ya casi termina. Acaba con él, Bull. Hazlo por la Alianza de las Sombras. ¡Por la Alianza! ¡Por la Alianza! ¡No! ¡Oh, no! ¡Oh, ¡Otra vez no! ¡Oh! ¡Eso es, muchacho! ¡Sigue resistiendo! ¡Oye, muchacho! ¡Escucha! Vale que comiences a pegarle a las columnas también ¡Imposible! Prefiero hacerlo a mi modo que a la manera de la Alianza de las Sombras No importa que suceda, jamás caeré tan bajo Siempre vida batallaré con honor, vida fuego No puedo creer que estés del lado de la Alianza de las Sombras Espabilate, Bull ¡Es inútil, muchacho! El pobre Bull no puede escuchar una sola palabra de lo que dices no me detendré hasta que me escuches. Solo hay una manera de hacerlo. Tengo que ir a jugar contigo hasta que despiertes de tu trance. ¡Vidajuego rápido! ¡No es lo mismo! Y no distinga a los amigos de los enemigos. Pero aún es mi mejor amigo. Te recuerdo que eso no lo dejará de voltearte por una semana. ¿Y qué? Estoy preparado para eso Tengo que hacer lo que haga falta para traer a Bull de vuelta de la Alianza de las Sombras Lo siento, Bull Puede que esto no funcione, pero quizás tenga que sacudirte para llegar hasta ti ¡Coma ¡Oh, el Blade! ¿Ah? ¿Qué es eso? Esta vida bomba está tibia no entiendo qué está sucediendo. Yo reconozco esto. Y aunque seamos buenos amigos, eso no significa que no haré todo lo que pueda para ganar. Si tengo que usar mi explosión de poder, lo haré. Oye, amigo, ¿ya comienzas a entenderme? Parece que está congelado, lo que me da tiempo de quitarme mis zapatos. Está bien, esta es mi oportunidad. ¡Aquí va! Llegó la hora del zapatazo. ¡Ah! Oh, mm. ¿Por qué me lanzó esto? Oh. Sus botas huelen a pies. ¿Eh? ¡Oh cielos! Si mi vida a no llega, mis pies lo harán. Pero esto sí me está ayudando a equilibrarme. De acuerdo, es hora. Hora de arreglar esto de una vez por todas. ¿Qué estoy haciendo? ¡Ah! ¡Qué gran duelo! ¿Quién es ese? Yamato. Y Bull. Oh no. Esta es una vida batalla para la historia. ¡Vida! ¡Fuego! ¡Romald ¡No es la hora decisiva, Carl! Ambos vida jugadores lo han dado todo dentro de este círculo verde. Nunca había visto algo como esto, pero quiero ver más. ¿Quién será el ganador? ¡Esa es la pregunta de hoy! ¿Oyeron? ¿Se dan cuenta de que es una rima? ¿Ah? Olvídenlo. Oh. ¡Increíble, muchacho! Genial. Esto no puede suceder. Parece que el hechizo que le hiciste a Bull no duró mucho. Ah. ¡Este vida combate será de quien más lo desee! ¡Fuego! No mires ahora, Yamato, pero... ¡Está bien! ¡Puedes mirar! ¡Este puede ser el fin! Eso lo veremos No sé si puedo evitarlo ¡De acuerdo! No ah, ah, ¡Sí, sí, sí, sí! veo y no lo creo! ¡El Fox yo de lado! <risa> oh. ¡Sí! ¡Asombroso! De acuerdo Ahora... ¡Toya! Puedo decirte lo que sucederá a continuación ¡Claro! ¡Yo ganaré! ¡No! ¡Yo ganaré! Cobalt Blade, es hora de que hagas lo tuyo con tu explosión de poder Cobalt. ¡Preparado, listo, vino fuego! He oído de explosiones solares, ¡pero esto es ridículo! Si quisiera un bronceado, viajaría al Caribe. ¿Qué este vato? ¿Será muy tarde para comprar los billetes? ¡Ah! ¡Te tengo! ¡Ah! ¡No me suertes! ¡Ah! ¡Resiste, Bull! ¡Ya me... estás bien! ¿Qué estoy haciendo aquí? ¡Estoy en medio de una vida batalla! ¡Ya no puedo! ¡Más! Oh, oh, oh. ¡Yamato! ¡Qué ¡Te tengo! ¿Ah? ¡Ya estás bien! ¡Compañero! ¡Yamato no perdió! Genial. Y Bull no ganó. Esperen, ¿qué quieren decir con eso? Uh, déjame decirlo así para los que están esperando una explicación. El ganador de esta vida batalla es.. ¡Yamato! Eso no. No puedo creer que haya roto el hechizo. Hmm. Más vale que lo creas. ¡Oh, sí! Estuvo muy cerrada. ¡Pero lo lograste! ¡Resististe, muchacho! Yamato, ¿estoy tan orgullosa? Yo también. No esperaba menos de ti. Estoy orgulloso. Ajá, no olviden allá ya saben quién. ¿Estás hablando de mí? ¿Ah? ¿Qué? ¿Eh? ¿Y quién eres tú? Soy Anju y represento a la Alianza de las Sombras. Ah. Qué lástima que no haya verdaderos vida jugadores aquí. Oye, cuida lo que dices. Ese comentario me ofende, amigo. ¿Ah, sí? Tienes razón. ¡Todos ustedes apestan! Ah. Ni siquiera me hables. ¿Sabes quién soy? Sí. Eres Anju. ¿Ah? ¿Ah. ¿Armada, lo conoces? Ah. Sé sobre él, de hecho... Tú también deberías, Yamato, porque el vidamán de Anju es Lightning Khan, ah, el hermano de Cobalt oh, Blade. ¿El hermano de Cobalt Blade? ¿Cómo? Ah. Yamato está en problemas ahora que rescató a Bull del control mental que ejercía la Alianza de las Sombras, y Anju se las cobrará. Y aquí les va esto, el vidamán de Anju, Lightning Khan, es el hermano gemelo de Cobalt Blade. Así que Yamato piensa que puede pelear contra perros grandes. Le enseñaré que en lo que se refiere a Vita Man, él es un chihuahua. Sintoniza en el próximo episodio. Mega, 夢を oh, no, no, no,